y bienvenidos de nuevo en esta ocasión vamos a hacer cuatro experimentos usando palillos como este vamos para el primer truco colocamos una moneda lo suficientemente grande para sostenerse a sí misma y sobre ella colocamos un palillo de tal manera que se mantenga en equilibrio Para demostrar que no estoy haciendo trampa, le coloqué encima un vaso. Luego, froté una bomba contra mi ropa para cargarla con electricidad estática. Y cuando la acercamos al palillo, podemos ver cómo se mueve. Para el segundo truco, entrelazamos dos tenedores y les colocamos un palillo entre ellos, de esta forma, luego colocamos otro palillo en uno de los agujeros de un salero y en la otra punta colocamos la estructura que hicimos con los tenedores y el palillo, de esta forma ¡Wow! y como wow. pueden ver se mantiene en perfecto equilibrio. siguiente este truco vamos a utilizar una tapa con un agujero lo más en el centro que se pueda ahora le vamos a meter el palito en el huequito de esta manera más o menos lo vamos a hacer ahora es girarla así ¡Divertido! <risa> Para el último experimento conseguimos 5 palillos y los partimos por la mitad sin romperlos del todo. Luego los organizamos en forma de estrella y con un gotero agregamos agua de agoticas. Y como pueden ver, poco a poco se va formando una estrella. Está Wow ¿Cómo quedó? Bonita. es una estrella de esas bolabras. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en un próximo video.